Las dificultades más comunes que se presentan en los niños que no pueden leer o escribir son Dislexia Dis es igual a imperfección o dificultad Lexis de lectura Se manifiesta mediante una lectura con ritmo retardado y con carácter de adivinación Con frecuencia se acompaña a distorsiones fonéticas Compresión incorrecta de textos sencillos Disgrafía Dis es igual a imperfección y dificultad Grafo es igual a escritura Trastorno parcial de la escritura, sustitución, en donde hay cambio de letras, omisiones, donde no las escribe. Lo presenta tanto en letras como en sílabas. Dislexia y disgrafia óptica. Las dificultades se aprecian en las impresiones y representaciones visuales. No reconocen algunas letras por separado y no las relacionan con los sonidos. Frecuentes errores ortográficos al copiar o producir textos. Leer con dificultad y lentitud, sin fluidez. Mostrar cansancio al leer textos extensos o no estar motivados para leer. Dislexia y disgrafía acústica. Se encuentra afectada la discriminación auditiva. Es decir, el análisis de la composición sonora de la palabra. No existe concentración entre el sonido y la letra. Errores frecuentes al tomar dictados, omitir o escribir una letra por otra. Olvidar aspectos importantes al escuchar una lectura. No comprender la secuencia lógica de lecturas leídas en voz alta.